Una vez en este del apartamento, un barco que eso va, mire, un río. Y mi mamá está enferma. Y tuvimos que salir con ella a las 2 de la mañana. Ya se estaba vomitando, vomitando. Entonces no habla con esa gente del apartamento. Y dicen que no es de ahí, pero es de ahí, que está tapado. Eso va como un río. Ta, David, por atrás de la habitación de ella. Yo quiero que pasen por aquí. Mi mira, esto fue de que anoche por la Villa Olímpica, este gentío, vamos a ver, Ángel. No, no, aquí, bueno, déjame coger esta llamada, a ver. ¡Buena! ¡Buena! Sí, Omar, te tengo una buena. ¿Cuál es la buena? <risa> Hay un supervisión de la Junta que le está diciendo a varios de los que van a, a laburar que, que le van a pagar menos. Tú te imaginas. Eso para está para ahuyentando, para ellos poner la gente que ellos quieren. Sí, pero no le, no le pongan asunto a esa gente. No en le no, que están pedidos y quieren hacer lío. Hoy, lo que yo dije ayer, señores, hoy hay cuatro o cinco artículos, incluyendo uno de Juan Bolívar Díaz, que yo lo iba a leer, de cómo el gobierno está obstaculizando y metiendo terror para que la gente no vaya a votar. Porque ellos van a obligar a los que reciben y los que reciben comidita y los que reciben dádivas, porque ellos tienen las elecciones perdidas. Eso ustedes pueden. Estos están aterrorizando a, a, a, a, a al pueblo. Y hoy lo dice Claudia Costa, hoy lo dice Juan Bolívar Díaz, hoy lo dice Sergio Elena de Seliman Dice que Danilo Medina está conspirando contra las elecciones. La, porque es verdad que están conspirando. Buenas tardes por el canal. Sí. Buena ya. Sí, buena por aquí Buena Buena por aquí Buena Sí, oiga, eso es policía de los, trujillitas, de los Trujillitas Y esos reformistas. Así mismo es eso, eso parece en policía Trujillita Esto es una época que no es para tener policía así Así mismo es eh. Esto es una época que no es para tener El policía tiene que respetar al ciudadano Y quiere que sea un policía comunitario Y quiere que sea un policía decente pero eso que yo digo que este pueblo a veces más soquita Coño, porque le están haciendo todo su atropellos y son capaces de ir a votar por esa gente que lo están atropellando. Mira lo que le dice la fiscal de Salcedo, siendo mujer, que no, que ya, Y no le puso asunto. Oigan eso, señores. Buena tarde Buenas. Buena. Aló. Sí, adelante. Eh, no mal. Sí, es gigante. Adelante, gigante. Es relacionado con la cuestión de Frank tú ves? La desesperación que tiene el PDD porque a Franklin lo acusaron de lavado de activos y lo llevaron a la mano a los Estados Unidos. Y una vez lo meten a corte. Y él pone, él pone abogado para defenderlo. Y ahí se le grima si es culpable o no. Él salió ileso porque es que no pudieron probarlo. Porque él provoca los cuartos que se buscó Puede de aventura. Entonces ellos no pueden sacar porque la gente que tiene más narcotraficante al lado son los PLD. Pero el PLD no puede hablar de eso, porque el PLD tuvo a David Gabriel aquí como candidato a diputado. El PLD no le luce a hablar de eso. El PLD no tiene moral y, y, y protegió a César el abusador Y protegió a Figueroa Agosto Y ha protegido muchísimo narco. El PLD no tiene moral para hablar de nadie eh, Bueno señor, entonces Ya le dije que la encuesta Galo Viene el lunes Vamos a esperar la encuesta Galo Hoy salió un empresario Denunciando que lo estaban extorsionando Un funcionario llamado José Amado Pérez Con 2.600.000 pesos Esto es una mafia esto es una mafia que está podrida por donde quiera. Buenas tardes. Bueno. Buenas, yo quiero que usted me dé la respuesta. La señora que llama ahorita para el agua sucia. Ah, bueno, eh, eh, ya usted le dijo ahí porque ya imagínese. Eh, que se nos está mintiendo? ya usted está para las habitaciones. Eh. Sí, sí, sí. Entonces, hagan lo siguiente, señores. Eh... Miren, otro tema, hoy es resumen, 500 y pico de contagiados, pero solamente hubo dos muertos. En la medida que las elecciones se acercan, pero ahora dice el ministro de Salud, porque es una ensarta de charlatanes que hay en este país, en este gobierno, que di que tres meses, oigan esto, que los centros clínicos duran tres meses para enviar los informes de lo que se contagian y de lo que se mueren. Ahora, después de cuatro meses, Ahora salte este charlatán con eso. Oye, pero ¿cuántos charlatanes? Pero este es pueblo tiene mala suerte. Buena tarde. Omar. Sí. ¿Ella de aquí Salcedo. Ah, adelante, Salcedo. Esa, esa, ese atropello contra esa muchacha, eso es violencia contra la mujer. Eso es violencia contra la mujer, claro. Eso, inmediatamente ese policía tiene que estar preso como hombre, no como policía. Correctamente, correctamente. ¿Sabe quién te habla? ¿Sabe quién te habla? No, no sé. El amigo tuyo que no conocí en mi Santo Cerro. ¡Oh! ¡Caramba! Pero usted no me ha vuelto a llamar más. No, porque a mí me gusta verte. No me gusta molestarte demasiado. ¿sabes? ¿Apellido no, Núñez? Sí, Núñez. Núñez. Núñez. Yo eh. que tengo eso en la mente ahí. Gracias, Núñez. Cuando Un yo no te llame, tú, tú me saludes por lo menos. Sí, sí, gracias, gracias. Me alegro de escucharlo. Okay. Siempre pensaba okay. en usted, digo, caramba, pero Núñez no me ha vuelto a llamar más. <risa> es que siempre me gusta estarte viendo porque eh, aprendo mucho de ti. Aunque ya soy un hombre viejo, pero nunca vio para aprender. <risa> gracias, gracias. Un abrazo. Y okay, salseros okay. y más. tenares que han sido pueblo heroico, no pueden permitir un atropello de esa naturaleza. Que eso quede impune, porque oigan esto. Se lo hacen a esa muchacha y se quedan callados Y se queda eso así Y ahorita se lo hacen a otra Y se convierte eso en, eh, Porque las cosas aquí nada más tienen que comenzar Aquí es comenzar las cosas y después se hacen normales Y eso es lo que no se puede permitir Cuando aquí hicieron el primer secuestro Que secuestraron este muchacho de Urbano eso no se conocía los secuestros Y ustedes no ven que ya los secuestros es común y corriente Ojo con eso, no permitamos eso Buenas tardes ¿Cómo estás, Omar? Leocadio, mi querido, bien. ¿Cómo, cómo, te, cómo te sientes? Súper bien, pero indignado con eso de Salcedo y de Tenares. Muy indignado. Precisamente para eso que te estoy llamando. Pero lo que yo veo, Omar, es que parece que en Tenares no hay hombre porque no me han llamado a las mujeres. No, ellos han llamado hombres también. ¿Cómo va a ellos han llamado poco... No, no, no por lo, la que bota. Pa, lo que pasa Después es que no la no Pero es verdad. Los hombres de Tenares debieron haber tenido esta actitud. Los hombres de Tenares. Si no tienen bota, que llamen al falpo. Claro. Pero ¿cómo van a permitir así tranquilamente?